¡Hola a todas y todas! Soy y aquí en un nuevo vídeo El día de hoy traigo un reto que se ha hecho muy popular en la comunidad artística que es el Chicks Fan Art Challenge que básicamente consiste en pedir a amigos, colegas, familiares, a quien tú quieras que te diga seis personajes de alguna serie, película, videojuego y tú los tienes que dibujar con la plantilla que, se, que, que hicieron para este reto y como no, decidí participar en este reto porque me pareció muy entretenido así que fui con el Team Chaos si queréis conocerles, he hecho un vídeo en colaboración con, con el Team Chaos así que id a verlo también auto estaba en mis propios vídeos ¿Eh? y, y me dijeron los siguientes personajes: me dijeron que dibujase a Ailes Jack, que es un creepypasta, Quien no sepa su personaje de terror, Peridoto de Steven Universe. Adoro a Peridoto, ya hablaré de, de cada personaje cuando vaya dibujando. También me dijeron que dibujase a Krillin de Dragon Ball, Lucky Luke -Look, de Lucky Luke. -Look. A Coros en Sensei de Assassination Classroom Y por último a Loki de Marvel El dibujo en total me tardé unas 5 horas En acabarlo más o menos Pero no tengo las 5 horas de vídeo Porque siempre tiene que ir algo mal O va mal el programa de, de dibujo O va mal el programa de edición O va mal en este caso el programa de que utilizo para grabar Que en este caso es el VCL Así que muchas gracias VLC VCL. <ríe> Muchísimas gracias Bueno, hablando un poco de los personajes que he dibujado el primero que he dibujado es Ailes Jack, que le he dibujado ahí con, con un cuchillito, un especie de cuchillito que. La verdad es que me gustó, es un personaje que me gusta mucho su diseño y me parece un personaje muy interesante. No voy a explicar su historia porque si no, no podría poner este vídeo como vídeo para todos los públicos. Porque es un personaje de terror, por tanto, no tiene una historia muy family friendly, que se diga. Así que vamos con el siguiente personaje. El siguiente personaje es un personaje que me hacía especial ilusión dibujar. Esperidoto Un personaje que personalmente adoro Igual que adoro la serie de la que sale Que es Steven Universe Steven Universe es una serie que a mí me encanta Y quería hacer un homenaje Que seguramente haré algún vídeo homenaje Tengo pensado hacer alguno A Steven Universe porque ha acabado este año Hace poquísimo que acabó la serie Los fans y estamos ahí todavía Intentando superarlo Porque es una serie que realmente marca bastante Porque yo llevo viendo la serie 7 años Desde que emitió en 2013 y es una serie muy bonita que se atreve a tocar temas que pocas series se atreven a tocar Y los, lo pone al alcance de niños y niñas Temas muy importantes en la vida Que muchas series no tocan o ignoran o, o no sé Me parece una, una obra maestra Aparte tiene, una, una, tiene un montón de canciones chulísimas Y bueno, consta con una serie de cinco temporadas Una película y un epílogo que es Steven Jr's Future Que es mi, par, mi parte favorita de la serie por así decirlo Me gustó muchísimo porque creo que es un gran epílogo para la serie No voy a decir nada más porque sería spoiler Y tampoco soy tan mala persona Pero considero que ahora que estamos en cuarentena Deberíais veros Steven Universe Porque es una gran serie Aunque Steven, Steven Universe yo considero que no es tan para niños y niñas Como la gente piensa Tiene temas bastante oscuros por así decirlo Pero esa serie es que, yo es que me gusta mucho la serie, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? I, ve, ir a ver Steven Universe. Ir a ver Steven Universe. Yo ya no sé cómo decirlo para que la gente se lo vea. Obligo a mi familia a verlo. Obligo a mis amigos a verlo. Ve de Steven Universe, por favor. Y bueno, después dibujé a Krillin de Dragon Ball. Tampoco te puedo hablar mucho del personaje porque no, no he visto la serie en sí, así que evidentemente conozco Dragon Ball. Quien no conoce Dragon Ball no, no vive en este planeta, pero... <risa> No conozco muchas personas acá, así, que, así que tampoco puedo hablar tanto como hablar en Steven Universe, que es que es mi serie favorita, así que si quieres te, hago, te puedo estar hablando horas y horas de Steven Universe y no me cansaría. Después dibujé a, a Lucky Luke, la verdad es que me gustó, me gusta mucho el personaje, me gustan sus cómics y dije, oye mira qué guay. Me, me, han, puesto, me han puesto un personaje que al menos conozco y me gusta, ¿saben? ¿No? <risa> es que conociendo a mis amigos decía, a ver, a ver a quién me dicen que dibuje, a ver a quién me dicen que dibuje. Pero bueno, no, no se han pasado demasiado tampoco. Después dibujar con los Sensei, que es otro personaje el que quería dibujar, que tenía muchas ganas de dibujarle. Porque él es de un anime llamado Session Classroom, el cual me he visto muy recientemente. <risa> Por no decir que lo acabé la semana pasada, que aprovechar la cuarentena. Y la verdad es que es un anime muy bonito, que me encantó. Un anime que sí me gusta mucho, tiene muchos giros argumentales que no te esperas, de acción, cosas de morales... Tiene, tiene muchas cosas. También es un anime que recomiendo mucho verlo. Y Koro-sensei es un personaje que me encanta, ¿no? Quiero un profesor como Koro-sensei. Quiero un profesor como Koro-sensei. Sí, La mesa está bien, ninguna mesa ha sido lastimada en esta grabación, que conste. Como el diseño de Koro-sensei es bastante simple, decidí hacer los tentáculos por fuera para darles un, toco más, un toque más dinámico al dibujo, porque dije, mira, queda chulo, ¿por qué no? Y lo hice, es mi dibujo, es mi dibujo. hago lo que quiero. Y por último dibujé a Loki de Marvel, que es un personaje que también que decir que me gusta bastante. No tanto como Peridoto, pero me gusta bastante. <risa> Después también añadí, al también añadí algunos toques al dibujo para... para no dejar simplemente la plantilla en blanco. Porque decías que no me, no me gustaba dejarlo en blanco. Tenía que meterle un poquito de color, así que le puse un poquito de color. Y en general, la, la verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado el dibujo. Ha quedado un dibujo bastante dinámico. Es decir, el personaje que me ha gustado más es Peridoto, porque pero es que Peridoto es mi personaje favorito, así que tampoco es una, una competición muy justa para los otros. Es un reto que recomiendo a, a quien quiera hacerlo, que es un reto bastante entretenido, porque también puedes dibujar personajes que te gustan, puedes decir directamente, mira, quiero dibujar a este, este, este, este, o hacer como chillo, que es decir, a ver, a quién dibujo, y que tus amigos, familiares o quien sea te lo diga, y así también sales un poco de lo que sea tu zona de confort Que muchas veces, mis amigos, como si Sigue la misma series que yo, pues me han dicho personajes Que conocía en este, en este caso Y bueno, ahora diré lo que digo En cada vídeo, si te ha gustado Dale like, suscríbete, tengo un blog En el que publico los dibujos acabados Por si, por si queréis verlo Ya sé que la gente no usa blogs en el siglo, eh, en 2020 Pero me da <risa> igual Yo tengo un blog y yo lo digo Así que bueno, esto es todo Chao